Muy buenas noches, tengan todos. Bienvenidos una vez más a una emisión de Pensamiento Libre a través de la plataforma del Movimiento Conservador Venezolano y en diferido por Repúblicos TV. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre estos últimos acontecimientos que han ocurrido con respecto a las elecciones en América Latina. Recientemente tuvimos el caso de, de Ecuador, donde nuestro compañero Jesús hizo una... Una, una, una pequeña intervención con, con un invitado donde hablaron del caso de Ecuador. Sin embargo, bueno, eh, la, la, la, las elecciones continúan y en este caso le toca a Perú, quien se prepara dentro de poco para hacer una segunda vuelta electoral. Eh, para ello hemos invitado a alguien que, un venezolano que está en Perú quien está viviendo esta situación eh, bastante de cerca, quien tiene bastante conocimiento de lo que está ocurriendo allá y es un, uh, bueno, un venezolano, eh, es asesor comercial, también eh, es, eh, uh, es activista político y pertenece al movimiento Rumbo Libertad. Bienvenido, Jigson Laborda, a Pensamiento Libre. Jackson, eh, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias muchas, por gracias por, muchas gracias por atender la, la llamada. Jackson, mira, eh, Ecuador recientemente eh, tuvimos eh, la, bueno, la, la dicha de que haya ganado el señor Guillermo Lazo. Sin embargo, bueno, con muchas reservas en ese, en ese caso. ¿Por qué? Porque... Eh, a pesar de que el señor manifiesta que es un hombre de verdad con valores y principios bien arraigados, no menos cierto es que se va a enfrentar a toda una jauría correísta, chavista, donde incluso es, es minoría en, la, en el Congreso, es minoría en el Parlamento. Y tiene mucho que, que batallar por los, los años que vienen para él. En el caso de Perú, fíjate que pasa algo un tanto distinto. Tenemos eh, una situación donde venimos ya de, de una primera vuelta y donde resulta, digamos, que los dos caballos de batalla que salen para esa segunda vuelta es, bueno, nada más y nada menos que Keiko Fujimori, esta, esta mujer muy controversial, que, bueno, hija del expresidente Alberto Fujimori. Y tenemos por otro lado al señor Pedro Castillo. Pedro Castillo, un... Un señor este, que es maestro de escuela, viene de las zonas rurales. Y bueno, se empiezan a, otra vez a, a escuchar esos, esas arengas del socialismo del siglo XXI, del el, el comunismo, el socialismo. Entonces, vuelve otra vez América Latina, y en este caso Perú, a tener esas esa disyuntivas o esa. Esos dos caminos que se le abren, ¿no? Desde tu óptica, Jixo, eh, ¿cómo ves tú Perú en este momento, como venezolano y como persona que sí, vive en este, La situación que está atravesando el Perú es algo que ha atravesado países de Latinoamérica. Es un ciclo en el que la izquierda radical hace de la suya, destruye los países. Viene el descontento, se tienden los países o los pueblos, a, se tienden a gobiernos más de centro, de derecha, y después de cierto tiempo vuelve a caer en, la misma, en ese círculo vicioso de las manos de la izquierda. ¿Por qué? Porque este, históricamente Latinoamérica se ha o sea, se mm, enfocado es en decir, los políticos más que todo, en que sí. los pobres son culpa, o sea, la culpa es de los ricos, que ellos son pobres porque son porque hay ricos ¿eh? y, y entonces muchas, muchas, muchos mucho, sobre todo la, la, en este en el Perú de ahora, la juventud es, olvidó el pasado cuando uno olvida el pasado uno tiende a repetir la historia ¿por qué? porque tú te haces una encuesta y la juventud con tú de 18 a 25 años, no saben por quién votar. ¿Por qué no saben por quién votar? Porque no conocieron ese pasado en el que vivió el Perú en los años 80, en los años 90, que fue sí. una guerra interna atroz por la que pasó este país, donde eliminaban niños, jóvenes, adultos por igual, simplemente porque no compartían las ideas de los comunistas encarnados en estos movimientos guerrilleros eh, maoístas, antiimperialistas, comunistas, lo más recalcitrante que hay en la política que no, no deberían tener cabida. Yo la verdad no entiendo por qué a estas alturas de la vida hay movimientos comunistas participando en política. Nosotros debemos aprender de los países que ya han sufrido esto. ¿Sí? hablamos de los países que son que fueron sometidos a la Unión Soviética como Ucrania o como Polonia que ellos sí aprendieron y ellos prohibieron estas ideas comunistas y todo lo que haga apología al terrorismo porque para mí el comunismo es terrorismo simplemente aplicado en la política, ¿ves? y el Perú no puede permitirse volver a caer en eso, ¿por no. qué? porque se va, como dijo la misma candidata Keiko Fujimori se va a, a tirar todo lo que han construido en todos estos años. Porque hay que, hay que conocer la historia de este país que era en los años 80. Pero era un país sumido en una crisis política, social y económica. Solo basta leer los libros de lo que era. Entonces, no, puedo, no, no puede permitirse volver al pasado. ¿okay? Estatización, pobreza, inseguridad inestabilidad claro, de todo tipo. Fíjate que cuando refieres cuando refieres ese asunto sobre lo, lo que pasó Perú hace muchísimos años, la década de los 70, 80, eh, evidentemente eh, estamos hablando del eh, el grupo terrorista Sendero Luminoso, un grupo terrorista que, bueno, que Sendero eh, Luminoso. A, a acabó claro. con muchas vidas inocentes en Perú. Y que era un señor, eh, el señor Abimael Guzmán, con pensamientos comunistas, pero, o sea, era lo, lo peor que. que del, del pensamiento comunista. El pensamiento comunista, de verdad, es lo peor, siempre lo peor. Y, y cómo, fíjate que la, la misma, lo que tú estás comentando, que la juventud de ahora, que conoce poco de la historia, y que justamente eh, fue el expresidente Alberto Fujimori, padre de quien hoy es candidata a la presidencia Keiko Fujimori, quien enfrentó a, esta, a estos tipos, los desarmó y pues de, de, de, los desarticuló y metió en la cárcel a la señora Vivael Guzmán. Dime una cosa, ¿qué se, de estas cosas se hablan en Perú? Es decir, a los medios de comunicación social en Perú actualmente tocan estos temas en específicos. En algunos canales sí lo hacen, pero lo hacen por encimita, pues tú ves más que todo la informándose por las redes sociales abiertamente el tema sí pero en los en los, en los canales de televisión tú ves prácticamente que el, o sea, el candidato pedro castillo o sea es simplemente un izquierdista no pasa nada pues. como si no representara a ese grupo criminal que es lo que es lo que era el sendero luminoso como si o sea no como si fuera un político más de izquierda, y no es así, no es así, pero es el brazo de ese grupo criminal, es lo que es Petro en Colombia para la FARC, es simplemente eso, el brazo político en Perú de ese grupo criminal. Y quienes van a gobernar con él, ellos, así de simple, ellos. Y no me extrañaría que este señor, con el tiempo, indulga a Abimael Guzmán, ¿eh? porque ya dijo. Dijo que iba a indultar a, al otro creyente de, de, de Humala, este Antauro Humala, que trató de, de dar un golpe de Estado en el Perú. Esos son los tipos de, de personajes que, o sea, de los que él se siente, se quiere rodear o quiere que le den el apoyo político. ¿eh? ¿Por qué? Claro. Porque es el mismo pensamiento. Autoritarismo, destrucción, más nada. Fíjate como también los medios de comunicación, como tú mismo lo estás refiriendo, que, que hablan de estas cosas muy por encima ¿no? y de, y de negar un poco esta, ¿Sí? la teoría de la cancelación, que tratan de, como de cancelar la historia o también de cambiarla. Y, y yo te digo, si hay algún mérito que darle a, a Alberto Fujimori, es que desarticuló esta banda terrorista y bueno, lo llaman dictador, lo llaman tal, la misma fama que, que Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, que dicho sea de paso, hoy 25 de abril, que estamos haciendo este programa, eh, en 1914 nació, en tal día como hoy, el general Marcos Pérez Jiménez, que bastante palo le ha dado los adecos y todo el mundo del 58 hasta acá, Sí. pero que sí. muy poco se habla de todas las obras eh, que dejó en el país, obras caminando, universidades... Como él dijo una vez, mis obras hablarán por mí. Y en efecto lo hizo, en efecto lo hizo. Y bueno, eh, fíjate que todo, todo lo, que, lo que Marco Pérez Jiménez construyó durante su... Donde, cuando estuvo al, al mando de Venezuela. Y que bueno, no no si le hubieran dado cinco años más, diez años más... No, Venezuela no estuviera pasando por lo, que, por lo que está pasando estos días. Pero fíjate, eh, volviendo no, a Perú. Pero no, no, no, no sí. hubiera pasado que Venezuela. Si Perejiménez Pere hubiera estado un día en el poder, posiblemente no, Venezuela no estuviera como actor. No, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, yo creo que eh, eh, Jiménez a la hora de irse, porque, eh, porque él se fue porque quiso, ¿eh? porque. Eh, eh, mucha gente dice, no, bueno, fue derrocado. Claro, fue, porque es que, que él mismo a... dijo que. No, no, no, no fue derrocado. Jiménez no, se fue el se porque el, el, el ciudadano venezolano no había entendido las obras, no había entendido lo que él quería hacer. Estaba preparado para, para la Y entonces él a... prefirió hacerse a un lado. Exactamente. De hecho, él, él no comenta. No la... Ni culturalmente. Exacto. De hecho, él comenta en una entrevista que le hizo a Napoleón Bravo a. Unos años antes de morir, donde él dice, él tenía el, el golpe, lo tenía tomado, él había sofocado el golpe, los tenía a todos, a todos de boca abajo, ya lo tenía listo a todo, y eh, él había ya neutralizado ese golpe, pero sin embargo, bueno, tomó la decisión de irse. Y eh, este fue un pequeño paréntesis sobre Marco Pérez Jiménez, hoy día 25 de abril, que se conmemora su natalicio. Y. Fíjate, volviendo a, a Perú con esta situación de Fujimori, que bastante palo también le han dado a Fujimori, y, y, y a su sí. hija, porque su hija... Fujimori simplemente una víctima, una víctima de los medios progres, de, de los partidos progres de este país, porque Exacto. si de verdad supieran el bien que le hizo Fujimori al Perú, pero Fujimori no estaría preso, porque es verdad, de repente cometió errores como todo ser humano, a preso porque imagínense ustedes que este país hubiera caído en las manos de sendero luminoso está peor que cuba peor. porque esta gente es lo peor que le puede pasar a una, a una nación ahora fíjate él, planteada... él, ¿sí? cómo se debería tratar estos criminales y le, los combatió Exactamente. Yo, no, yo recuerdo esas imágenes cuando inclusive se metió en, el, en la embajada y tomó, porque estos criminales habían tomado una embajada, y se metió y los desarticularon, la, una madrugada entraron, nadie esperaba la embajada que iba a hacer de Japón. eso. El mismo comandó esa operación, donde él mismo salía con un chaleco antibala y, y comandó la operación. Pero bueno, estas son cosas que a veces pasan de, por desaparecer. la manera de combatir a estos criminales? Absolutamente. Miren, el que esté pensando que esto es por... Bueno, porque la vía electoral, porque es que no, no, esto no, esto no es vía electoral. No, nada. no. Yo te digo, yo, los criminales no se combaten con voto, se combate con balas. Eso sí se lo digo yo y, y que es así, pues porque la historia lo ha demostrado. Yo no he visto el primer Exacto. narcotraficante entregándose con voto. Lo, eh, a menos que se quiera reeditar re una situación, una especie de chamorrazo, editando un poco lo que fue el Nicaragua, el, no, el sí, sí. 30 chapor. Que, que a la final, eh, sí. lo, los comunistas lo que hicieron fue tomar un break. Ellos tomaron, un, vamos a tomar un respiro, porque claro. están, la contra nos está aniquilando. Eh, eh, hicieron un mamotreto de elecciones, pusieron a la señora Violeta Chamorro, entonces liberaron todos los presos políticos, entonces todo el mundo dijo, ay, la democracia, yo, pero resulta que después la mayor cantidad de atentados a todos los que sacaron de la cárcel se produjo en el gobierno de Violeta Chamorro. Entonces, fíjate, eh, Perú está, está transitando ahorita en, una, en, en, en, en un abismo, pienso yo, está caminando al filo de una navaja. Tenemos dos candidatos sí, que les pone a escoger entre el, el comunismo y la libertad. Yo no creo que o sea, la sociedad peruana escoja el comunismo. Yo espero que no, porque sería una atrocidad. Sí, fíjate que. El dólar eh, económicamente afecta totalmente porque tú sabes que la economía se basa en la confianza. Allá que salieron, dándole el 45% a Petro, a Pedro Castillo, y el 21.5% a Keiko, el dólar se disparó a 3.79. Un valor histórico. ¿Mm? Imagínese usted que este criminal se al poder. ¿Mm? No, Perú en, eh, menos, eh, en menos de dos años entra en crisis. Si, si este este señor logra lo que busca, que Ahora, es tu República Peruana. Claro, fíjate, alguna de las propuestas, así muy sumeramente, que tiene cada uno, ¿no? Empecemos por. ¿Qué, qué propuesta tiene Pedro Castillo? Más o menos así, a, a grosso modo, que, que lo que has escuchado. Pedro Castillo, en el quiere expropiar, y tú y yo como venezolanos vemos lo que es expropiar expropiar las empresas mineras las empresas de electricidad las empresas de, del agua quiere expropiar eh, todo lo que tiene que ver con tierra porque él dice que el pueblo hay que darles tierra en la misma verborrea retórica de Hugo chávez ¿eh? él quiere expropiar toda la empresa de los medios de comunicación ¿Qué? Porque él dice que este, su proyecto no cree en la libertad de expresión, sino en, una, en, una, en un perismo de, que dé cultura y educación, pero al, al servicio del Estado. ¿sí? Una especie de venezolana de televisión a la peruana. Entonces, es más de lo mismo. Es una copia exacta del chavismo. Eso es todo. El que no lo ha vivido, de repente lo duda. Pero tú y yo, claro. que lo hemos vivido, sabemos cuál es el resultado de eso. Bueno, y si tú le sumas a eso una de las propuestas que tiene, que es la de hacer una constituyente para cambiar la constitución, yo diría, no, ya está en la misma receta. Claro. Vamos a, ¿Para dónde vamos a... Ganar? Claro, claro. ¿Cuál y, es y el la, objetivo va... de...? Llamar a una constituyente y estado a su conveniencia, como lo hizo Chávez en el 99. ¿sí? Colocó su gente para contar los votos en el, en el instituto, o sea, en el CNE, que aquí es la OMPE, o sea, para bueno, que eh, sumín eh, cuenta cuente los en todas votos las todas elecciones, las... elecciones, pero para sí es el, sí, sí, es el sí, mismo sí. guión ¿ves? a la final es, son esos por eso es que dicen que él, la revolución es una sola claro, claro. Es, es, por o sea, siempre es el mismo guión, ¿ves? y lo lamentable lo lamentable de esto es que haya gente haya gente que esté apoyando esto ¿sí? o sea creyendo que es que los venezolanos que están en el perú que son más de un millón de personas están aquí de turismo y no es así andan huyendo de una crisis económica que hay en venezuela como provocada es... por este tipo de por este tipo de políticas lo que todo lo que propone pedro castillo ya se hizo en venezuela y ya vemos cuáles son los resultados por supuesto mira cómo es la eh, cómo es cómo está la situación en, en perú sobre los venezolanos me dicen que bueno que hay muchísimos venezolanos que a raíz también de esto de la, la, la situación de la, de la peste de la pandemia no tienen trabajo, están en una situación terrible. que has podido ver de eso? ¿Qué? Mira, este ha afectado bastante. Incluso a mí, yo trabajaba en una empresa de distribución de ferretería y bueno, esa, ahorita estoy trabajando en otra, pero esa específicamente donde estaba trabajando quebró, o se cerró por la pandemia. Porque obviamente, pues nada, o sea, fueron cuatro meses encerrados sin producir nada, pues entonces nadie va a aguantar eso simplemente pues cerró las puertas eh, así como me pasó a mí, a muchos les ha pasado gracias a Dios que el Perú el, en la economía peruana el 70% es informal pues y bueno ellos hay Sobrevive. trabajo en los mercados Sobrevive. Hay, hay trabajo, no sé claro, sobreviven tú lo has dicho, sobreviven pero el, el, el, el, el trabajo formal está bastante escaso Sí, claro. sí. El trabajo formal está bastante escaso por, por la misma situación de la pandemia. Mira, y eh, entre los dos candidatos estos que estamos conversando, ¿qué percepción tienen ellos sobre los venezolanos? No sé si... Se, porque muchos de ellos se, se, se cuidan, tratan de, de no hablar mucho de... porque el tema venezolano en todos estos países es causal de que gane o pierda un gobierno, porque definitivamente a, a, a los venezolanos los tomaron los políticos latinoamericanos como temita electoral. Entonces, entre más palos le dan a los a los, a los venezolanos, entonces más votos agarra ese, ese candidato. Más o menos, ¿cómo perciben estos candidatos la situación de, de, de los venezolanos en Perú, Dixon? Bueno, mira, por ejemplo, en el caso de Ero Castillo, para él, él cree que nosotros estamos locos, pues, que nosotros nos vinimos al Perú, bueno, pues, porque quisimos, pues. Así, porque así lo vi yo, pues lo vi de Vladimir Cerrón, que es el mano derecha de este señor. Y lo dijo, pues que en Venezuela no había crisis, que nosotros estábamos aquí porque queríamos, porque allá estaba todo bien, que si él pudiera se fuera a vivir para allá, así lo dijo en una entrevista. Que se vaya en el burro ese que, que lo llevó a votar en estos días, a ver si, sí. si, si, le, si le va bien. cuál es el, Yo te digo, y no me extrañaría, no me extrañaría el señor llega a lograr lo que pretenden, nos expulsa a todos los venezolanos, porque todo Dejará lo la que le vuela que... a oposición, porque todo, el que, todo, todo lo que él perciba que no la apoya maduro es su enemigo porque si sí actúan los comunistas Ahora, me imagino no que el lado, el lado de Keiko es, es totalmente diferente Jackson no el caso de Keiko ella ella ya sabe ella está consciente de la crisis y sabe por qué están los venezolanos en el perú ¿Eh? ella apoya a los venezolanos y, y dice que bueno o sea, que ella está al servicio de, de todos los que habitan en el Perú, incluyendo los venezolanos, cualquier otro extranjero que viva en, la, en el territorio, ¿eh? como, lo debe, ¿eh? como debe ser un gobierno claro. o sea, normal, democrático. Claro, aquí tenemos unos comentarios, bueno, Jesús Enrique Hernández, saludos Jesús, saludos Fujimori, fue el padre del progreso económico de, de Perú y sobre todo le llevó tranquilidad y paz a la sociedad con el uso legítimo de la fuerza pública contra el terrorismo comunista. Juan José Austillo, saludos, Juan. Hace buenas tardes. En sintonía, la historia de Perú, de Perú con Fujimori es parecida a la, a la gran leyenda negra sobre Marcos Pérez Jiménez aquí en Venezuela. Hay mucho rencor y poca reflexión. Hoy en día podrían ascender a Luminoso en el Congreso, como pasó en Colombia. Elisaúl Socorro, saludos de Panamá, saludos, Elisaúl. Este sí, mira, eh, definitivamente eh, eh, apunta que eh, Perú tiene en sus manos ahorita la posibilidad de ser libre o, o, de, o de encarcelarse de por vida, ponerse un grillete y lanzarse por un abismo. Ellos, eh, eh, ¿cómo ves? El, ya me diste ah, sí. ahorita, por ejemplo, referencia a unas, a unas encuestas que, un, un, que tienes tú por allí. Pero tú que estás en la calle, o digamos, ¿qué percepción te da el peruano de a pie? Que tú estás en la capital, la capital a veces piensa muy diferente a lo que, a lo que piensan las zonas rurales de, del Perú. ¿Qué percibes tú en el peruano de a pie? ¿Qué, qué se comenta en la calle? A veces uno escucha lo que, lo que se comenta en la calle. ¿Qué, qué te dice ese, esa percepción eh, ciudadana? Pues eso mismo, que hay incertidumbre en la población. Porque, o sea, no hay que hacer, ¿sí? Porque es verdad, yo soy muy obvio en esto. Keiko Fujimori tiene rechazo político. Desgraciadamente, le tengo que cargar con ciertos acontecimientos que en el pasado, que uno no sabe si de verón o simplemente los inventaron, pero la propaganda de toda la que es la televisión peruana se ha encargado de eso. La acusan de, de corrupción, y entonces, pero no le, o sea, no le han probado nada. Pero la claro. gente se deja manipular, como pasa también con lo del virus chino. Entonces, bueno, este, dicen que, que este, no, que malo, este también. Entonces, hay mucha incertidumbre. Pues hay un 12% de peruanos que no saben por quién votar. Imagínate, Esa es, es la verdad. Hay un 12% de peruanos que no saben por quién votar. No, no saben qué hacer. ¿no? Entonces, yo digo que el, el Keiko Fujimori debe enfocarse en eso. ¿no? Convencerlos claro. de que el, la mejor opción para el Perú es ella. Sin duda, sin duda, no tengo duda. Y tiene un largo este... trabajo. Gracias a Dios tiene, tiene un mes. Tiene un mes para ese trabajo. No, y tiene carisma, una mujer con mucho carisma también. Eso no se le puede negar. Mira, Jixon, eh, eh, sí, con claro. eh, respecto a Venezuela, tú eres eh, miembro del movimiento Rumbo Libertad. ¿Qué, qué planteamientos tienen ustedes para, para Venezuela en el sentido de cómo, cómo, cómo vislumbra ustedes Venezuela en los próximos años eh, en, en el sentido, bueno, en todos los sentidos posibles? Eh, cómo, ¿Cómo la ven? ¿Qué, ¿Qué planes que tienen ustedes para Venezuela? ¿En qué está rumbo libertad en este momento era rumbo libertad está por las ideas valga la redundancia de la libertad este de tratar de, de convencer a la comunidad internacional de que en venezuela no la solución no es a través de unas elecciones no no es porque simplemente será como lavarle la cara al chavismo a esa banda criminal que se apoderó del Estado venezolano, ¿por qué tendrían la opción de participar en política? ¿Eh? Y no debe ser, pues, porque eh, una banda criminal como esa, que le ha hecho tanto daño a nuestro país, que vaya a elecciones como si nada hubiera pasado, es un afecto a los ciudadanos decentes de Venezuela y a las víctimas de estos últimos 22 años. ¿Eh? Es, es por una parte. ¿Qué queremos, qué, qué Venezuela vemos en el futuro? después de la caída del chavismo, porque yo sé que va a caer y va a ser así y espero que sea por la que queden erradicados del mapa venezolano. Yo veo a Venezuela un estado reducido, una reforma constitucional donde le permita al ciudadano tener acceso a cortar, a defenderse para que esta tragedia que ocurrió en Venezuela no se vuelva a repetir, donde podamos prohibir y este, proscribir todo lo que tiene que ver con el comunismo, a, de prender de Polonia y Ucrania, el comunismo no debe participar en política, nada de eso. Se le debe dar el mismo trato que se le dio a los nazis en Alemania, porque eso es lo que son genocidas y criminales. Así es, Así es fíjate, eh, eh, ciertamente, eh, esto, estos países que, que nombras Polonia, eh, eh, han aprendido mucho porque ellos vienen del, del comunismo duro y tanto, eh, pero fueron países que aprendieron que no solo salieron de eso. Ellos, ellos vienen, vienen del comunismo que plantea Pedro Castillo aquí en el Perú, sí, que es el comunismo clásico. Que eh, porque incluso fíjate que incluso hasta este señor Pedro Castillo, fíjate que él todavía no ha avanzado en el plano progre, él todavía está estancado en el plano eh, comunista clásico. De mal, porque incluso los progres se lavan la cara ya con el libre mercado, ya los progres que son de izquierda, pero asumieron que el libre mercado obedece. si no hablamos de libre mercado, estamos fritos entonces bueno, asume ahora el libre mercado si mm. ahora son libre progres, pero no deja las banderas eh, abortistas, las banderas de no, las, las cuestiones de ideología de género y eso que pero este tipo eh, es comunista clásico, porque es, es homofóbico es, eh, o sea, es una cantidad de cosas eh, que que mira, y el pro... tipo no lo tipo no, es, es tan cara dura que no, que no lo niega, lo dice abiertamente. Claro. Que por lo, claro. Por lo, mira, mira el fenómeno, por lo general los comunistas niegan estas ideas. Este no, claro. este habla claro y lo dice. Claro. Porque ¿ves? claro. Es o difícil, sea, y eso es, es lo insólito concepción. que haya gente que apoya a este hombre. Sí, es una concepción incluso anacrónica porque... Hasta los mismos progres deberían darle vergüenza a este tipo. Y, bueno, este es el que los va a representar a ustedes, amigos progres. Hey, dicho sea de paso, ah, nosotros estamos muy distanciados de lo que es el progres, ah, de de los críticos. Pero, pero miren lo que los, los, los sí. va a representar. ¿eh? Es una vergüenza. O sea, señor da pena. Y pues, sí, fíjate, eh, por supuesto. Ahora, eh, con respecto a. A, a, a lo que tiene que ver con este Venezuela no que Venezuela tiene un el internato este que yo no sé un internato forever porque dicen que ya ya ya está paga para los pelos a pelo con maduro sí. el, están expirados pero de, recuerdo y que mucho se habló de ambas estas ayudas sí. que ah fíjate las ayudas estas humanitarias que se le dieron a los venezolanos para Perú a través de este gobierno interin del interino, ¿dónde están esas ayudas? ¿A ti te ha llegado algún tipo de ayuda de ese tipo? ¿Hay nacionales que les destinan a los venezolanos a través del gobierno no, interino? Deben ¿En estar en España. De o Estados Unidos. Yo creo, creo que deben estar en España. También en Estados Unidos. ¿Sí? Porque Fíjate, aquí yo no he visto nada, de verdad. No te ha llegado nada, seguro. Ellos dicen que a al Alex al exilio al exilio venezolano que lo atienden y es mentira aquí el venezolano llega y, y la única como decía Ronald Reagan este que el, el, el empleo es el mejor subsidio que hay Correcto. aquí la gente llega y trabaja ya no, no no espera nada del gobierno interino porque nada da pues nada atiende no a nadie entonces prácticamente un gobierno ficticio porque si no hace nada no existe por ahí, Así por es cierto, sencillo. Vi una noticia que parece que van a descongelarle un 10 millones que tienen en Estados Unidos, se los van a descongelar y se los van a dar otra vez. O sea, 152 top... millones. <ríe> Cuidando <ríe> que eso. Anillo ¿Ah? León o sea, cosas absurdas. Pues. Sí, tenemos saludos de Anillo León. Dice buenas noches. El problema es prohibir de prohibir estas organizaciones como comunistas que volverán con otros nombres. Sin duda que esta gente se mimetiza, los comunistas hasta se empiezan a mimetizar claro, en la cara, claro. se ponen amables, se echan perfume, se ponen, pero, se ponen un iPad, pero son los comunistas... Claro, y estoy de acuerdo con el con, contrario, con, con, con, con, sí, estoy de acuerdo, ellos se, se, se camuflan, pero esto les daría a ellos una sanción moral y una sanción política. ¿Eh? Porque de ver si en política como ha pasado nada en Venezuela ¿eh? ellos pueden disfrazarse lo que quieran, la gente igual los conoce pero sus, sus, sus símbolos originarios deben ser prohibidos, simplemente por respeto a las víctimas y a los decentes de nuestro país Bueno, perfecto, fíjate eh, Wilson, qué bueno haber tenido esta conversación ya más o menos nos da un panorama de, de cómo está Perú en este momento eh, ¿quieres agregar algo? Sí, quiero aprovechar la fin. oportunidad para, para invitar a, a los amigos peruanos que de repente nos están viendo y solo, solo me queda decirles que no caigan la trampa, no, traigan, no caigan en el comunismo, porque es muy fácil caer en el comunismo, lo difícil es salir de él, así que Exacto. a votar con la razón y no con la, las vísceras, y no con el estómago Exactamente. Ese es el mensaje que nosotros le, desde aquí les damos a los amigos peruanos, que se vean en el espejo de Venezuela. Porque los venezolanos decían, eh, Venezuela no es Cuba, los cubanos nos decían lo que iba a pasar, Venezuela no es Cuba. Y mira dónde está. Entonces, eh, yo creo que, que, que tomen conciencia a los peruanos en estas elecciones que van a venir, que por cierto son en junio, creo, el 6 de junio, tengo entendido no sé. El 6 de junio. Correcto. Entonces, bueno, tienen bastante tiempo para pensarlo y, y piénsenlo bien. Eh, bueno, Jackson de verdad que yo te doy las gracias por haber eh, tenido esta pequeña participación donde ya nos, nos has puesto ya un poco más sobre cómo está la situación allá. Te agradezco mucho. Mira, envíale saludos a Eduardo Vitar a ver cuándo lo entrevistamos de Movimiento de Fundo okay. Libertad. Ok, está bien. Enviarle nuestro saludo de parte de. Gracias a gracias los También de parte de los conservadores y de los repúblicos. Para que entonces, a ver cómo, cuándo cuadramos la claro conversación. Bueno, muchas gracias, Jixon, de verdad. Okay. Un, un placer. Gracias a ti por la invitación. Perfecto. Bueno, mis amigos, de verdad que eh, ya después de haber comenzado con Jixon, ya, eh, ya nos da más o menos un panorama de cómo está la cosa ya en, en Perú. Y el mensaje es claro para los amigos peruanos. Estudien un poquito la historia, vean lo que ha ocurrido en los años 80, los años 90, los años 70. Averigüen cómo fue el, el terrorismo allá en Perú. Y, y pónganse la mano en el corazón a la hora de ir a votar. A veces tenemos que votar, miren, por, porque, por, por algo que de verdad que nos vaya a garantizar al menos la vida. O, y bueno, y, y, y la subsistencia la, la, la economía, pensar en esas cosas porque si, si se van por esta persona, este Pedro Castillo eso es tirarse un abismo eso es ponerse una pistola en, en la sien bueno, de verdad que muchas gracias por estar por allí y nos vemos entonces hasta la semana próxima que tengan una feliz semana, muchísimas gracias